Los restauradores de nuestra nación, para que hoy en día podamos decir, ¿verdad? Dios, Patria, República Dominicana. Conversemos en estos momentos también con el maestro funcionario Emmanuel Trinidad, presente también en el día de hoy en esta gesta importante, Manuel. Sí, realmente hoy celebramos con orgullo patrio lo que es el 156 aniversario de nuestra restauración. Después que en el facto eh, anexó a la República Dominicana el 17 de marzo de 1961, en el facto Pedro Santana, un conjunto de patriotas dominicanos se dieron a la tarea de restaurar nuestra República. Y gracias al coraje de Gapal Polanco, de Jorge Luperón y un conjunto de patriotas, pudieron vencer al ejército español y de una vez más nuestra república alcanzó su independencia. Así que celebremos hoy con orgullo patrio nuestro Día de la Restauración. Así es.